Quiero hacer referencia con permiso de amparo a una situación que se ha dado recientemente en nuestra comunidad en el Sobrarbe donde ha habido una reciente sentencia donde la justicia patriarcal vuelve a poner en duda el testimonio de una mujer que ha sido violada y por lo tanto qué marco para poder plantear la moción que os planteamos. ¿Por qué este, esta introducción? Pues porque creemos que las políticas feministas y sobre todo el feminismo es la mayor, el mejor instrumento para intentar erradicar estas situaciones y para luchar por una igualdad plena y real.